Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro video en mi canal de YouTube Mi nombre es Irmari de Papelería Studio Y en este video les voy a hacer un unboxing de una orden que hice a través de Canva eh, Estuve diseñando unas tarjetas de agradecimiento para mis órdenes Ya que este, se, me ha, se me ha hecho un poquito complicado trabajarlas yo misma aquí Ya que he tenido mucho trabajo, así que decidí tratar el, el, el, el, el servicio de impresión de Canva si no sabían, ahora Canva tiene un servicio de impresión en demanda que ustedes pueden diseñar sus diseños en Canva y los pueden enviar a imprimir con ellos. Así que voy a estar abriendo la cajita. Vamos a ver, creo que por aquí también. Vamos a ver por aquí. Ok, ahora sí okay. Vamos a ver Y esto es lo que se ve Esta es la parte de arriba de la caja Y tiene aquí Un sticker de Canva Una tarjeta de Thank You Ok, esta tarjetita que dice Gracias Wow El empaque de esta orden Es otra cosa Miren esto o sea, tiene Enjoy. Tiene branding en todos lados. En la parte de afuera. En la parte de adentro. Y miren esta cajita. Miren qué bella. Y ahí están mis tarjetas. Hice una orden de 100 tarjetas. De agradecimiento. Miren esto. Esto es para rellenar la caja. Otra vez Canva. Esto simplemente, miren, es una cajita vacía que le colocan aquí para que no se mueva. Esto sí que es un empaque bien pensado. Me encanta, me encanta, me encanta el empaque, el branding. Está espectacular. Tiene Canva en todas partes. Y aquí están las tarjetas. Las envié a pedir eh, Glossy. Anteriormente había pedido mis tarjetas de agradecimiento en inglés. Para mi tienda de Etsy Esas las trabajé en, en mate Estas son en, en gloss Les voy a estar enseñando el primer, La primera cajita que me llegó Me llegó con estos stickers Me llegó con este también de Canva Pero eh, ¿Verdad? Son mate Les voy a enseñar aquí la comparación Entre el mate y el glossy para que tengan una idea, esta es la tarjeta mate, esta es en inglés y esta es la tarjeta glossy, como pueden ver, ¿verdad? esta es la comparación entre el glossy y el mate, el color pues, básicamente es un poquito diferente, este es un poquito más claro que este y entiendo que es por, el ter por la terminación del papel, pero básicamente lo mismo, la parte de atrás no tienen nada, pero ¿ves? es igualmente glossy. Así que este, quería enseñarles cómo se ven las tarjetitas en mate y en Glossy. No había abierto la cajita de Glossy para hacerles el unboxing. Yo pedí 100 tarjetas en español y pedí 25 tarjetas en inglés porque son más las tarjetas en español que utilizo que las de inglés así que eh, pedí una cantidad pequeña porque también quería primero probar el servicio para ver la calidad eh, pero realmente no tengo ninguna queja en lo absoluto todo ha llegado súper bien y el empaque ha sido excelente me encanta muchas veces la experiencia así que eh, ya saben que pueden hacer impresión en demanda con Canva y este es el resultado de el, de la impresión Glossy Okay. Y esta es la impresión mat. Así que nada, aquí los dejo con, esto, con estos ejemplos. Le agradezco mil veces nuevamente por el apoyo. Recuerden darle like al video si les gustó, compartirlo con otras personas y recuerden suscribirse al canal para que le lleguen las notificaciones cada vez que hay un video nuevo. Lindo día.